Dime, ¿qué pasó? Ah, yo vine, yo estaba botando y entré Cuando salí, que vine a abrir la guagua Siento que no me responde porque es electrónico uh -huh. Y cuando abro, veo que me falta la, el candado de la, de, de la llave, de, de, de la goma Ok y cuando veo que los seguros no me quieren abrir, vengo a abrir el, el bonete y ya la batería no está. Me pues si chequeo la, la música y la y también se va a, llevar. a Noel, le, le, ¿Cómo cuánto en pérdida? Eh, Yo di 5 mil y pico y por la batería. Eh, tío, eh, la planta está valorada como en 500 dólares. La bocina no era muy cara, eran, costaban como 2 mil y pico cada una. ¿Cómo es tu nombre? Noel Vera. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Lo pero vivo en la capital. Muy bien. Gracias. No, No, es que aquí como se